Tenemos una entrevista exclusiva ahora con los patrones, los patrones del Movimiento Urbano 56 que están aquí con nosotros en Los Osobrosos, que es lo que los muchachones. Buenas tardes, gracias por la oportunidad, eh. bendiciones, nosotros somos los patrones. Eh, nos sentimos muy agradecidos eh, con el público. Y... Lo, lo, los patrones vienen, los empatronan mucho ustedes, de verdad. Sí. ¿El patrón, pues, no. el flow y la vaina, <risa> sí, No, tú sabes nada, nada, que en verdad se tú sabe que los patrones, vienen de jefe, por ejemplo, de tú sabes jefe? que... El patrón, ejemplo, de trabajo. Ese que es jefe, que se la el sabe. Jefe, jefe. Digo yo, pero que seguro ustedes lo, lo empatronan mucho en la calle. Porque, por el ejemplo, patrón, el, pana el, tiene, el, el pana tiene un flow de patrón. patrón. ¿Tú me entiendes? Va, va, el, el patrón. Tú sabes que siempre está sí, sí, el clic sí. y la sí, vaina. Sí, sí. Es confunden con un. Es com... <risa> <risa> <risa> ¿Y qué es lo que, muchachones? ¿Qué lo trae por aquí a ustedes? Cuéntenme. Eh, venimos a traer un nuevo proyecto. Eh... Hablar un poco más de nosotros. ¿Cuál, claro. eh, eh, ¿cuál es el proyecto? El, pro, el proyecto que está, que se está trabajando ahora de los patrones. Hay eh, dos, yo creo. Eh, no sí, es. tenemos dos temas, en verdad, que lanzamos. Está el, el primer tema se llama Ni una más. Ni una más. Está sí. dentro de las plataformas digitales. Y también está el video corriendo bien. Ya tiene, yo creo que 15, 15, 15, 15, 15, 15 mil visitas, ¿no? visitas tiene YouTube ya. Ay, durísimo, durísimo, sí. Y también el otro que se llama Reguindado. Ese que estamos dándole más ahora, tú sabes. Ah, Re, como de, es más, más reguindado. Ok, o sea, ahí está. A, a, ahí está. Sí, sí, un video que fue, pues, dentro del top 5 del movimiento urbano de nosotros. Ah, sí, eh, lo pusimos aquí. ¿sí? Hay que decirlo. Ha echado de, duro. Cristo fue blanco. Cristo blanco. Después los tigres dicen que, que se quejan, que no, no, No apoyan. Eso lo pasamos como cinco veces aquí, ese video. Sí, eh, no, no, pues, no, eh. no, no, no, no, no apoyan. Sí, fue, fue un video, porque mandaron, tuvo, no mandaron, sí, fue un video que tuvo una buena acogida, ¿verdad? En las redes sociales, en el YouTube. Y pues nosotros lo colocamos aquí dentro del top 5 de la música urbana. Eh. Muchachones, pues, eh, eh, ¿qué más? Además de este proyecto video ya, que ya pues tiene un tiempo, el nuevo proyecto, háblenos un poco de ese nuevo tema que ustedes tienen, ya que seguro ya está circulando en la, en la, en la radio. ¿E ¿Este es nuevo o ya hay otro después no, de ese? No, ese es nuevo, ese, ese es el nuevo. nuevo. Ah, ese, ese es, que es, el el nuevo. Okay. es el de promoción. Ese es nuevo. Estamos ah. trabajando ese tema ahora, la realidad, como le dijimos en nombre, y también eh, el propósito con ese tema es, estamos pensando hacer un ritmo con una artista de allá de ese nombre. Oh, ¿Se puede decir la, haciendo... la, la, la, eh. Se está, se está cocinando se está algo, algo ¿eh? están ahí, un cherry, están un, ahí. Un, un vaina, ¿verdad? Un tío un Rochi, la conexión, se está haciendo las conexiones, con está, está bregando se la vuelta. Entonces, me hablaste del tema eh, eh, eh, valora, la verdad. Ajá. O como que más. ni una, una más ni una que más, es un sí. tema que solta sí. a, a la no violencia contra la mujer, un video muy chulo que creo que fue dirigido por fue blanco. También. blanco también. Sí, que es un video que solta a, a la no violencia. Entonces, hablo, háblame de ese concepto ¿eh? y, de, y tanto en esta ola de violencia que hay de las mujeres mira como estábamos hablando de, del pana de baní que hay que darle dos trompa en la columna ¿eh? para que no pare más a <risa> Exactamente. Dime, dime eh, no, eh, valórala. si sí, en verdad nos, nos enfocamos, ese fue el primer tema ya con la compañía que estamos ahora mismo, con KR Music. Ah. Sí, sí. Empezamos con esa línea, o porque eh, quisimos hacer algo diferente, siempre estamos ¿sabes? Nosotros somos madembo, pero hagamos de todo, somos versantes, hagamos exacto. de todo, hasta bachata, se casera, se hace. Vamos a ver una bachata. Si fue una brujería que me hiciste, Ey, oye mala, yo no lo sé. Yo lo que sé es que usted me tiene delirando. Yo estoy vuelto loco por usted. Ey, Ay, pues, ¿tú? ¿tú? Ay, ¿tú? ¿tú? Ay, Prince Roy. De todo, todo. Ay, Excelente. Prince Roy, eh. Le meten sí, sí. a la bachata también este, los patrones. No, culto. tío Romeo, que vamos a ir Van a hacer una. ¿Cómo así? no no si te romeo que nos tire que vamos a seguir a romeo romeo no pero a pin rollo o a Ivy martín un tigre de lo de aquí tú sabes porque tú sabes Tenemos un romeo romeo es verdad vamos a ver noche tú estás no estoy dando el mamá pero el mambo es más rápido no lo espérate espérate el mambo es más rápido entonces mami dime que lo va contigo yo me quiero involucrar ahí sí dame la luz donde que está y era un pam pam Contigo yo, yo me quiero involucrar. Dámela los donde D que está y rampanpan. Es que es que de... Por ahí se va, por ahí se va. Aprobado. La puta crees que yo estoy aquí debajo. No me encontré un coroita más de pica que yo. No gente, los muchachos, tremendo. No duro, sí, sí, sí. Entonces, háblame, háblame de la compañía. Ustedes lo firman. están firmados, verdad. ¿Cómo se llama la compañía? KRS Music. KRS Music. Está heavy, sí. Heavy. Eh, eh, esas son las gente que lo están, maneja, están manejando los patrones ahora a nivel, ¿verdad? A nivel U, uh, sí. pimpeado en todos los lados. Tú sabes, el ITTA, el ITSA, la ititaje, la ititizaje... internacional. O sea, internacional. No, no ¿Están hablando de aquí los de KSMUSI este o son también eh, son a nivel nacional ya? ¿sabes? O sea, una eh, compañía que eh, eh, no, no de aquí, es de otro país. Es una compañía, o sea, eh, es de aquí, una, en estadounidense, está... pero ya ellos la, la, la localizaron. aquí. Exactamente. ¿no? Ah, okay mira qué bien. Ok. Ya, ten, ya tenemos, por ejemplo, nuestro nombre registrado. O sea, ah, estamos muy... organizando no, la plataforma. Me, me imagino que no estaban a estaban así tirando canciones por tirar ya no, ahora estamos bien, el, el canal YouTube hay 100, el nombre de nosotros y el Spotify todo, todos redes. Okay. En otras palabras, estos muchachos hicieron su diligencia. Hicieron su diligencia, entonces eh, eh, ¿qué tú crees que encontraron lo, lo, lo, lo, eh, le, la gente de la compañía en ustedes, los lo versátil que ustedes que ustedes son, verdad En verdad, yo yo diría que, que, que o sea, que ellos ven algo, algo, o sea, algo en un futuro. Algo diferente. Ahí, algo diferente. De, de ellos ven, o sea, que ven un potencial que en un futuro eh, va a ser un pum. Nada más esperando el tiempo. No, y, y, y el pana, él canta bien, porque si tú te das cuenta, y yo sé que tú lo sabes, tú eres un poquito tartamudo, ¿verdad? Sí. Un poquito, pero tú cantando, tú, cualquiera que te oye hablando y después te oye cantando, dice, coño, por el loco, dámelo un chin de valor a la vez, un bueno, chin bueno. del coro. No la maltrate, como que dice. Presta atención, tú que eres hombre igual que yo, yo, antes de pegarle piensa en la que te parió y no, no la mate, mate no, no, no no, y no, no la mate, mate, no no. Tú te, te das cuenta, que, gente, eh, que, sí. que es la forma de hablar de entonces cantando, es diferente, o sea, que claro. él, él, él, él le mete de durísimo y ese tema está chulísimo también con, con lo vi con actores también, muchachos todos que son actores. Sí, ah, sí. Eh, con quiero quiero de... agradecerle mucho a ellos a, la, a... A la familia Maflow, que al sí. principio ah, sí. dando Papo, ya, un ah, apoyo al ah, ah, sí. sí, cielo. ellos salieron actuando en el video, o sea que fue un video muy bien organizado con actores, bien dirigido sí. y ese tipo de cosas. Y, y, y muy chulo ese video para, para lo que está pasando en estos días, que es demasiado feminicidio y mucha violencia. Entonces, brincar de esa línea. Al dembow, de quién fue la idea, de, oh, no, va, vamos, vamos, ustedes van a experimentar. Después de Dembow viene entonces un reggaetón, un rap. No, porque como te decimos ahorita, nosotros somos besar O sea, nosotros si hay que es de una balada, te la hacemos. ya Porque nosotros, o sea, de que empezamos, besate. nosotros, nosotros empezamos con un rap, luego nos metimos con un dembow, ¿verdad? Pero un dembow colorido. Entonces Ajá. quisimos hacer este jocoso Ajá. y salió todo un éxito, gracias papá Dios. Uh -huh. No, ¿tiene otra, otra pregunta? Eh, no, no, eh, destacando que los muchachos ¿verdad? Eh, se han metido eh, bien, como sí. deben de hacerlo muchos muchachos, que sí. hemos llamado aquí a los muchachos a, sí. del movimiento urbano a hacer su diligencia, verdad sí, a, a seguir sí. destacando y a seguir trabajando. Este es el ejemplo de que estos muchachos trabajando y con disciplina, pues alguien lo ve, lo firma y ya sí, solamente sí. es ya. cuestión de tiempo. Sí, ya para ir finalizando antes de las redes, lo que lo que viene? desde de Una primicia de lo que viene lo que de, de los viene patrones. De... Hoy mismo vamos vamos para Santiago, vamos para una entrevista también, una emisora. Se, se me pasó el nombre de, de, de la emisora en Santiago, vamos 925. para allá. O así, o y el domingo también mm. tenemos una presentación en Marruecos no? oh, Show. Sí, sí. Marrue Marrue hey, sí, vamos a estar por allá eh, allá eh, eh, con los muchachones también. Sí, quiero, eh. aprovechar, quiero aprovechar este momento para invitar a todos los fanáticos de nosotros que se den cita este domingo 16. En Marruecos Vapet Show, los patrones en la casa en vivo. Ya, ya las redes sociales ahí, pues, los patrones, porque ya... No, pues siguen sí, en intran, los patrones.rd oficial. Esa, los es la patrones punto redes, esa es la cuenta oficial. Exacto, también en YouTube, los patrones, ahí mismo salen los temas de nosotros. Ya durísimo ahí. Entonces, señores, vamos entonces a despedir los patrones. Gracias por estar con nosotros aquí en Los Osobrosos. Los esperamos en otro momento. Que, Así que, que, es? Como dice claro. Neto, este programa que, que pega dique el tita, Así y, es. Y, es y, y, y, y, y complacido de que esta es nuestra primera entrevista en este programa de Los Osobrosos, y que mejor manera... Así, ah, la muchachos. primera entrevista del año sí. con los patrones, ¿no? Que están trabajando muy bien y obviamente sí. tienen que pasar por aquí. Así que vamos a despedir con, con el tema ni una más de los patrones. Vamos allá.